Vamos a trabajar ahora las garantías en el sector público. ¿sí? Vamos a iniciar con las formas de garantía. ¿Cuáles son las formas de garantía que pueden aceptar las instituciones públicas en los procesos de contratación? Por ejemplo, garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato otorgada por un banco. La fianza instrumentada en una póliza otorgada por alguna eh, entidad aseguradora. La primera hipoteca de bienes raíces, siempre que el valor del proceso de contratación o el valor de la garantía no supere el 60% del valor del bien el depósito en bonos del Estado, los certificados de depósito a plazos ¿sí? en cualquier institución financiera del país. ¿sí? Esas son las formas de garantías. ¿Qué tipo de garantías puede aceptar el sector público? Ahora, ¿cuándo yo requiero garantías? Tenemos tres tipos de garantías que requieren los procesos de contratación pública dependiendo de la casuística. Primero tenemos la garantía de fiel cumplimiento. Esta garantía simplemente sirve para asegurar la ejecución contractual. Sobre esta, esta garantía tiene que ser del 5% del valor total del contrato. Tenemos la garantía de buen uso de anticipo. Si la institución o la entidad contratante otorgare un anticipo, obligatoriamente el contratista tiene que rendir una garantía equivalente al 100% del anticipo. Esta garantía podrá irse amortizando conforme los pagos se vayan realizando y conforme los servicios o los bienes se vayan entregando. También tenemos la garantía técnica. La garantía técnica es una garantía para asegurar la calidad de los bienes entregados por el contratista. Esta garantía se aplica solo cuando tú tienes equipos electrónicos, maquinaria, módulos, que implican un desarrollo tecnológico y que puede tener algún defecto de fábrica en la creación de este proceso.